Señora Doctor, doctora Keila de la Cruz, porciones <risa> adecuadas para lograr una adecuada y eh, saludable. Y ese es mi amiga y mi hermana. Ah, ah, sí. Sí. Claro. Adelante. Muy, bueno, reiterando los buenos días. Buenos días. A toda la teleaudiencia y el placer que tengo de compartir en esta misa. Gracias. Es un placer. Eh, gracias por tomarme en cuenta en lo que ha sido también la semana saludable para dentro de nuestros conocimientos pues aportar, aportar a la población las orientaciones necesarias para poder llevar correctamente un estilo de vida saludable. Me toca orientar un poco sobre las porciones, sobre las porciones alimentarias o las porciones de la comida. Doctor. Y obviamente creo que es la piedra angular de toda alimentación, la porción. Por cultura, podríamos decir, nos han enseñado que hay que comer mucho, que el que está sí. gordo es el que está sano, frondoso, y un refrán que decía amado y colorado. Sí. No, era un, un, eslogan, un eslogan, eslogan político sí. de Balaguer, eso, gordo y colorado. Es parte de nuestra cultura. <risa> sí. De hecho, hay personajes como Tubérculo ah, que sí. incitan a eso de manera jocosa y, y a modo de, de chiste, que es lo que trabajan. ¿Cómo nosotros empezar a cambiar esa mentalidad esa que mentalidad. nos han impuesto de Así comer poco es. y no hartarse, no llenarse? Efectivamente. Es una cuestión de educación, porque como bien lo dices, nos han formado con estos preceptos. Entonces, básicamente sí. lo que debemos es orientarnos, orientarnos en el sentido de que no existen porciones estándares ni cantidades eh, exclusivas para mantener una adecuada alimentación, porque como sabemos, la alimentación debe de ser suficiente, adecuada, verdad inocua, y debe de ser proporcional a los factores como son la edad, el sexo, ¿verdad? hasta la disponibilidad de alimentos. O sea, son muchos factores que van a dar al traste a nosotros comer una porción adecuada de alimento. Como bien les dije, eh, lo que debemos es orientarnos en base a esto. Cuando hablamos de cultura, como bien lo dices, cuando nosotros típicamente los dominicanos nos servimos la comida, hacemos una distribución errónea de los, de los macronutrientes que comemos diario. Por ejemplo, como podemos ver ese plato, miren qué lindo. Es un plato saludable que no contiene alimentos fuera de lo normal, ni alimentos caros, porque la gente entiende que comer saludable es comer costoso, sí. no es así. Es la distribución de las porciones. Como podemos ver, en un plato común... Eh, de, de la cocina así a raso, sin, sin moña ahí es que vamos, ah. al raso <risa> sin moña, exactamente Amado se ríe, ¿por eh, sí, sabe porque sabe lo que no. hace, porque exactamente comúnmente los dominicanos Hacemos esa distribución que ustedes ven que son tres cuadrantes. Hacemos la distribución al revés. Donde tenemos las vegetales, ahí es que tenemos yo la moña. Te veo demasiado follaje. Eh, ajá. Doctora, ahí es que tenemos no se la ve moña. No interrumpa, pero es eh, jocoso, porque ahora recordé que yo estaba en una fila, en un restaurante, en la capital de comida rápida. Y estaba esperando y veo un señor medio panzú. Y dice: Sé generosa, mija. Sé generosa, mija. <risa> <risa> sé generosa, ay, ay, mija. Sí, y, así, ella y ella echando. Así mismo es. Entonces, como ustedes pueden notar, <risa> la eh, en la generosidad, eh, Francia, es eh, eh, eh, eh, eh, que esté el ahí problema. Eh, problema. Ahí nah. es eh, que está el problema. Entonces, básicamente, como podemos ver, podemos hacer una distribución de nuestro plato de una manera. Fácil. Esa es la manera de ir cambiando la mentalidad. Podemos tener en un plato ese cuadrante donde nosotros utilizamos básicamente los carbohidratos como lo es el arroz en moña, ¿verdad? Como diría el licenciado, debemos de tener el 50% de vegetales o verduras. ¿Por qué? Porque estas nos van a proporcionar todos los requerimientos en vitaminas y minerales, básicamente, y también nos van a proporcionar pues una mayor <coughs> sensación de saciedad. ¿Qué, ¿Qué vegetales tiene el plato? Ahí, como podemos notar, tiene cebolla, tiene tomates cherry que son accesibles, tiene los lechuga, tomates cherry son lo chiquititos, lo chiquitito, bueno. pero también puede ser los tomates cotidianos, que lo pueden picar, eh, o sea, en tamaños pequeñitos. Eh, como ven eh, tiene como un trocitos como de limón arriba, eso es simbolizando que podemos aderezar también de manera saludable los alimentos, o sea, para condimentar sí. un poquito de limón, un poquito de aceite verde, un poquito Correct. de esa, exactamente, de manera correcta. Como ven en el en el otro cuadrante donde tenemos la representación de las proteínas, porque cabe destacar que en el plato deben de estar presentes los Tres grupos de macronutrientes. Como pueden ver, viene representando como el 25%. Como ven, es una porción pequeña y en la siguiente porción, pues, obviamente los carbohidratos, que ahí tenemos la representación de un plato cotidiano de almuerzo, pero que esta distribución, también en base a los grupos de alimentos, también los hacemos en la manera de nuestro desayuno, nuestra cena. Bien. Doctora, en, el, en la parte que tiene que ver con las dietas y el comer sano, que esto también crea confusión, no, porque comer, eh, el tema de la dieta es aburrido, eso es para rebajar, yo no quiero rebajar. Háblenos de la diferencia y cómo lograr entender que es un estilo de vida, que no es que la doctora me puso una dieta amargada y aburrida, sino es asunto de, de, de comer sano, de comer vegetales, de comer eh, las la mezclas que se hacen de los carbohidratos, y todas estas cosas, háblenos de esa parte. Efectivamente, y muy buen punto. De hecho, en, en mi manera particular, cuando abordo a los pacientes, no me gusta hablarle de dieta o utilizar el término dieta, por la manera en que las personas lo toman y es obviamente es tratar de inculcar de que básicamente usted no se debe de basar en una dieta usted se debe de basar es en su alimentación cotidiana qué pasa dieta básicamente es lo que nosotros comemos diario sí. eso es dieta lo que tiene es que el término dieta lo tenemos relacionado Directamente al régimen Exacto. alimentario. Este régimen que para todo el mundo dieta es entender que es adelgazar. Y no es tan solo para adelgazar, porque todo va a depender también de las necesidades de la persona. Puede ser también para aumentar de peso. No es necesariamente para adelgazar. Entonces, donde radica también uno de los problemas básicos en la alimentación es la concientización o la mentalidad que tiene la persona en entender que está a base, a base de un régimen. Entonces, eso es lo que no lo motiva, eso es lo que lo hace entender que es algo aburrido, que no lo pueden llevar, que no lo pueden sostener. Entonces, por eso debemos de orientar a la población a que dentro de la cotidianidad usted puede comer saludable. Excelente. Eh, pues, algún mensaje a propósito de esta semana que... Inició el lunes la apertura de esta gran iniciativa que va por la segunda presentación a todo San Francisco de Macorís y la región de la Semana Saludable. Que nos, sea que el proyecto sea de orientación, pero que permanezca en cada uno de nosotros. Háblenos eh, de su participación en la Semana Saludable y alguna información final que tenga que darle a la gente, aparte de que tiene, tenemos que comer sano la escritura, es. los aceites y las cosas Exactamente, ya básicamente eh, como le dije al inicio reiterándole las gracias por esta participación en poder orientar a la población, nuestra participación en esta semana esta ha sido una de las principales, compartir con ustedes en el programa, sí. también el jueves estaremos participando en lo que va a ser un operativo médico que se va a, a dar en lo que es el centro diagnóstico del norte. Este, donde también allá laboramos y damos servicios de nutrición ¿Dónde eh, está ubicado eh, Está ubicado en la avenida libertad pues frente al estadio al lado de la regional de salud okay. Okay. ahí estaremos también eh, como ya eh, la regional de salud les ha informado es una de las participaciones que tienen esta semana Ahí se va a, pre, a dar un operativo médico general, donde todas las especialidades que estamos allí, pues vamos a dar también consultas y orientación. Y como médico de servicio privado, ¿no? ¿Usted, sí. ¿dónde está usted ubicado? Eh, estamos también ofertando nuestros servicios en el Centro Médico Doctor Ovalle. Okay. Eh, actualmente en, en el anexo de la clínica de la piel de la doctora Katia González. Ah, Excelente. Muy bien, gracias. Muchas gracias a la doctora Keila de la Cruz por su participación, hablándonos acerca de las porciones alimenticias para lograr una sana alimentación. Muchas gracias, Keila. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a.